En este ejercicio vamos a utilizar varias de las funciones que ya hemos ido aprendiendo durante este curso. Entonces, tenemos el, una empresa que se dedica a alquilar coches, Rentacar. Y aquí tenemos los datos, el precio por día para cada uno de los vehículos de los que dispone. Tenemos que los descuentos... Aplica te cuento en función del número de días que lo tengan alquilado los clientes. Y además, eh, si llevo un seguro a todo riesgo, hay un incremento del precio del 5%. ¿Vale? El precio final. Entonces, nos pide para este serie, estos clientes que tenemos aquí, que han, que han alquilado estos coches y durante estos días han contratado, sí o no, un seguro de riesgo. Pues tenemos que calcular estos cuatro datos. Precio total que lo tenemos aquí como se calcula, el descuento, si el seguro, el importe del seguro, y el total que tienen que cobrar a dichos clientes. Entonces vamos a ir uno por uno, eh, columna por columna. En primer lugar, el precio base total, es decir, el precio que dependerá del tipo de coche. Pues donde dice el precio base, utiliza la función buscar v y multiplica ese precio por el número de días alquilado, que lo tenemos aquí. La función buscar v lo vamos a calcular aquí. Precio base por día, que depende del tipo de modelo de coche alquilado. Entonces, las funciones empiezan por igual, buscar. ¿Cuál utilizaremos? ¿Buscar v o buscar h? Como los datos están en filas, tengo los datos aquí de los coches en filas, utilizaré la función buscar v. Búscame en vertical. Entonces, abro paréntesis. ¿Criterio que me vas a buscar? Pues me vas a buscar el modelo de coche. Punto y coma. ¿En qué matriz se encuentran los datos? En esta. Fijaros que en la primera columna están los modelos de coche. ¿Vale? Y ya puedo fijar esta matriz, porque la arrastrar para abajo, si no, se me va a mover. Hago clic en F4, clic en medio de la celda F4. Y punto y coma para pasar al siguiente argumento. Índice, es decir, dime dentro de esta selección en qué columna está el dato que quiero que me devuelva. Pues... 1, 2. El precio está en la columna número 2. Luego, punto y coma, 2. Aquí lo tenemos. Punto y coma para finalizar, 0. Recordad que siempre ponemos punto y coma, 0 para que me devuelva y me, para que me busque eh, justo el eh, modelo exacto, escrito así, tal cual. ¿vale? Si pusiera punto y coma, 1 me devolvería uno parecido. Ya lo tengo. Si este es el precio, pase. Pero recordar que el precio base eh, aquí en esta columna era el precio base de ese modelo multiplicado por el número de días. Luego me falta multiplicar por el número de días alquilados que ha tenido alquilado ese coche. 163,20. Hago clic y arrastro. Ya tenemos para cada uno de ellos. vale, Para este modelo de coche lo ha tenido alquilado 12 días. Y aquí me busca para el modelo Corsa que el precio es 47,5 por 12. Lo que me ha dado aquí el resultado. Ya tenemos la primera. El descuento. La columna de descuento nos dice. Es igual al porcentaje de descuento por este precio de aquí. Este precio básico que acabamos de calcular. Para el porcentaje de descuento varía en función del día. De los días que lo tiene alquilado. Cuanto más día lo tiene alquilado, más descuento le hace. Entonces, para ello vamos a utilizar la función SI sí conjunto. Entonces empezamos. Si sí, punto, conjunto. Y abrimos el paréntesis. Recordamos cómo funciona esta función. Aquí vamos a poner la primera prueba, lo primero que quiero que compruebe, que va a ser que el número de días esté entre 3 y 5. Y en este caso me devuelva punto y coma el 10% de descuento. Eh, luego vamos a comprobar otra vez que ese, que ese número de días esté entre 5 y 10. Y que entonces me devuelva 15. Y así con el resto de intervalos. Entonces empezamos. Como el número de días está dentro de un intervalo, es decir, entre 3 y 5, la condición tiene que ponerse utilizando la Y. Entonces vamos a decirle Y abro paréntesis. Si el número de días que lo tiene, porque depende del número de días que lo tiene alquilado, si el número de días alquilado es mayor o igual a 3, mayor o igual a 3, punto y coma, y además, ese mismo número de días es menor o igual a 5, o mejor dicho, eh, sí, menor o igual a 5, vamos a ponerlo aquí, eh, cierro el paréntesis de la i, punto y coma, en ese caso, resultado, quiero que me des eh, el 10%. Y este 10% de aquí, como es la celda, le voy a dar a F4 para que me lo fije, ¿vale? Porque ahora la arrastras para abajo, si no me va a dar error, punto y coma. Paso a la segunda prueba, que es el segundo intervalo. Como es otro intervalo, pongo la i. Y que el número de días sea, en este caso, mayor que 5, porque ya hemos puesto antes menor o igual, punto y coma, y además que este número de días sea menor o igual a 10, que me dice aquí, a 10. Cierro el paréntesis de la i, punto y coma, en ese caso me devuelves este porcentaje, y le doy a f4, para fijarlo, ya he puesto las dos primeras condiciones, punto y coma ahora, si el número de días es mayor de 10, si el número de días es mayor que 10, punto y coma quiero que me pongas este otro porcentaje de aquí, y le doy también a F4 y aunque no nos lo pone aquí, nosotros lo vamos a poner para que no nos dé error, punto y coma y es, si el número de días es menor que 3, porque aquí el primero empezaba de 3 a 5 Punto y coma. En ese, en ese caso me pones el 0%. Ya lo tenemos. Vamos a arrastrar para abajo. Bueno, tengo, antes de arrastrar tengo que modificar una cosa. Tenemos que si hay 4 días, entre 3 y 5, estaríamos aquí en el primero, me ponen porcentaje del 10. Si son 11 días, es más de 10, estaríamos aquí, me pone el porcentaje de 20. Luego está correcto. Entonces, ¿qué me falta? El descuento viene multiplicado por el precio base. Viene multiplicado por el precio base. De forma que este descuento me faltaría aquí multiplicarlo por este precio que hemos calculado aquí. Y ya tendríamos, vamos a ponerlo en formato numérico, ya tendríamos automáticamente los importes que hay que descontar. El seguro, vamos aquí, utiliza la función SI. Sí. El seguro me dice, llevará un seguro, si lleva un seguro a todo riesgo, eh, el, eh, lleva un incremento del 5% del precio menos descuento. Es decir, esto menos esto, incrementado en un 5%. ¿Vale? Pues vamos a ello. Sí. ¿Cómo es que lleva seguro? Si en esta columna es igual, aparece escrito sí. ¿Vale? Y recordad que hay que ponerlo tal cual. Si aquí está escrito... En minúscula y con acento, aquí lo tendré que escribir en minúscula con acento. Si lleva la primera mayúscula, aquí la primera mayúscula. Porque si no, dará error. Si eso es igual así, quiero que me pongas lo que pone aquí. Abro paréntesis. El precio menos ese descuento incrementado en un 5%. Es decir, 1 más 5%. punto y coma. Y en el caso de que no lleve seguro, es decir, en caso de que aquí no aparezca escrito sí, en ese caso el importe, eh, como no lleva seguro, sería 0, ¿vale? cero euros. Le doy al intro y ya lo tendríamos. Arrastro para abajo y vamos a verlo. No, cero euros el seguro. No, cero euros. Si ¿Sí lleva, pues tendríamos 280 menos 28, serían... 260 y algo. Aquí he eh, incrementado un 5%, 264. Estaría correcto. Total a cobrar. Precio eh, base menos descuento más seguro. Pues igual a precio base menos el descuento, porque aquí el descuento lo hemos dejado en positivo, y más el seguro. Intro. Y ya tenemos lo que le vamos a cobrar a cada uno de esos eh, clientes. Vamos a ponerlo por bordes completos. Entonces me vengo aquí, me vengo al de solo bordes externos y ya tendríamos el pequeño. Si los quiero poner más recios, tengo que seleccionar el rango, botón derecho, formato de celdas, me vengo a la pestaña bordes, eh, con ellos seleccionados tal cual están, le doy aquí, voy modificando, hago clic, donde quiero aplicarlo, aceptar. Y me faltaría únicamente, para que se quede correcta la hoja, el ponerlo todo en formato numérico. Porque fijaros que algunos decimales me aparecen eh, con un decimal, otras, otras celdas me aparecen sin ellos y los puntos de los miles no me aparecen. Y yo prefiero que se vea todo en formato numérico, directamente, con sus puntos y sus comas correspondientes. Le doy a guardar y ya tenemos el ejercicio. Cualquier duda, no dudéis en preguntarme. Un saludo.